¿Qué esperar de este nuevo local? Es que no sé ni dónde he venido, porque como es todo tan raro y tan clandestino y tal, no sé, pues ¿qué espero? Pues seguro que va a estar fenomenal, pero no sé nada, estoy en sorpresa total, no sé nada. No estoy muy informado, así que descubrirlo, descubrirlo y que me den una buena copa. La verdad que es todo tan secreto que, que no, no sé muy bien a lo que vengo. Vengo a dejarme llevar a ver qué me encuentro, pero espero algo diferente. Que La gente venga y baile y se lo pase bien. Y sobre todo mucha mierda a Chevi y que lo amo con locura y a Aron Lobato, que lo han organizado todo esto para que sea una fiesta infinita. Yo creo que va a salir muy bien esto. Yo creo que también tengo el feeling. Y si tengo el feeling es que algo pasa. Pero sobre todo que sea divertido, que pongan buenos cócteles y bueno, ya se pone buena música ya eh, fichado. Los locales tienen que ser divertidos, tienen que ser plurales, tienen que ser bonitos, glamurosos a poder ser. Y yo creo que este sitio lo cumple, ¿no? Tiene una punta estupenda, la verdad. Esperemos. A mí me pilla muy cerca de casa, no os voy a decir más. De manera que nada, ¿qué espero? Pues pasármelo muy bien, encontrarme con buenos amigos. ...de la noche, del oficio y, y poco más. Espero que sea una, una, una buena fiesta... ...así cada vez que me apetezca venir... ...no lo sé, no tengo ni idea... ...qué mole, ¿no? Pues bien, lo po, poquito que he visto me parece interesante... ...la invitación interesante y bueno, a ver qué nos encontramos. Que esto de que esté situado detrás de una mercería... ...me parece lo más... ...es maravilloso, ¿no? ...como los bajos fondos del teatro donde se crea todo... ...donde empieza todo, es, es fantástico. Este local tiene tres salas, funky, rock and roll y música de los 80. ¿Con cuál te sientes más identificada? Pues la verdad que yo soy muy ochentera, pero el funky a mí, para bailar, es lo que más me gusta. Música de los 80, yo soy un antiguo. Yo tengo una edad y ya esto, esto es lo mío, pero el funky y el rock and roll también son lo mío. Música de los 80 me gusta mucho, pero igual ahora mismo un poco de funky, soul… Yo creo que ahí es donde voy a bailar un poquito más. Esa es la mía, esa es la mía, la música de los 80. ¿Con ella te sientes identificada? Claro, es la música de, de mis 80, claro, sí, sí. Bailona. Pues con el rock and roll seguro. Pero vamos, que yo creo que la haré un poco a las tres. ¿Y qué te parece que esté detrás de una mercería? Bueno, eso es lo mejor de todo, ¿no? Porque en un momento dado, si alguien pierde las medias, siempre puede volver a casa con unas nuevas. ¿Usted es la protagonista? Sí, por cierto. Cuéntenos cómo surgió esta idea y en qué va a consistir. Pues bueno, pues la idea ha consistido pues, especialmente que teníamos una mercería en principio, eh, entonces eh, teníamos un lugar aquí abajo, quisimos agrandarlo, teníamos un actor, lo quisimos agrandar y entonces hicimos esta sala de fiestas. Muy bien, está triunfando mucho. Sí, estamos teniendo mucho éxito con mis compañeros, con todos, con la ayuda de todos. Bueno, ¿y cuál va a ser su, su protagonismo? Mi cometido, pues bueno, mi cometido voy a ser un poco la imagen. Y siempre estaré, solo suel, estar, arriba solo estar. Vale, pues muchas gracias. Y guapa.